Buenos eh, días, ante todo me presento, mi nombre es eh, Diego Acarte, eh, me desempeño como fiscal del caso y actualmente me encuentro a cargo de la unidad fiscal de atención al público y asignación del caso de la primera circunscripción judicial de la provincia de Neuquén. Me han invitado amablemente a participar de este módulo eh, de capacitación, el cual les ya agradezco y eh, trataré, antes que todo, de dar un pantallazo de lo que viene ocurriendo este, en la provincia de Neuquén concretamente en la penal circunscripción judicial, que es la más importante de la provincia desde la entrada en vigencia de la ley 2784, que es la reforma del código procesal este, penal de la provincia de Neuquén antes que todo, bueno, y en lo particular, aquello que tiene que ver con la unidad fiscal que está a mi cargo que después este, voy a pasar a explicar en qué consiste el trabajo que estamos haciendo en la actualidad antes que todo, me parece interesante este, explicar un poquito lo que ha ocurrido en la provincia de Neuquén, dado que desde que, se, desde que entró en vigencia este nuevo código, se produjo un cambio de paradigma rotundo dentro de la provincia de Neuquén, y que tiene que ver justamente con la posibilidad de, eh, mejor dicho, o el, el ingreso, o la, la apertura de un sistema netamente acusatorio, dejando de lado justamente los procesos mixtos y aquellos procesos de, eh, inquisitivos que eh, antiguamente este, tramitaban los distintos expedientes de la justicia penal y justamente empezaron a arreglar unos nuevos principios que son aquellos principios este, netamente que del sistema acusatorio que son la adversariedad, el contradictorio, la inmediación siempre basándonos concretamente en la provincia de Neuquén a través de la oralidad como un instrumento dado que la mayoría de los casos este, son este, judicializados y resueltos en audiencias orales y públicas llevados los inconvenientes por las partes y resueltas por los distintos jueces de la provincia. Bueno, continuando justamente con este cambio, con este cambio rotundo de paradigma que nos encontramos hoy en la provincia de Neuquén, tengamos en cuenta que uno de los elementos más importantes con los que hoy nos vamos a encontrar al analizar el código procesal de la provincia es eh, un artículo muy importante que tiene el código, que es el artículo 17, el cual justamente hace mención a cuál va a ser el eh, objetivo principal, hoy, del proceso penal. Antiguamente, como bien sabemos, y por aplicación del, del, del principio de legalidad, los fiscales estaban obligados a promover generalmente la acción, pero, a partir justamente de la entrada en vigencia y de lo que prevé este artículo en particular, hoy, el objetivo inmediato que tiene el Código Procesal, el, el, el objetivo inmediato que tiene el, el, el proceso penal, ¿cuál es? Es la solución del conflicto primario. ¿Para qué? Para restablecer, como dice bien el Código, en forma textual, la armonía entre las partes, para restablecer la paz social. Y nos hace ver en una última parte de ese articulado algo muy interesante, muy importante, y que es lo que va a definir el nuevo rol, el nuevo rol que va a tener el fiscal en la provincia, y que es que, a partir de ahora, la aplicación de una pena va a ser el último recurso. Tengan en cuenta lo que estoy diciendo porque esto es un cambio rotundo del rol. Esto es una nueva, un nuevo rol que hoy va a tener el fiscal muy distinto al que tenía anteriormente. Como ya les dije, por aplicación desde el principio de, de, de legalidad, antiguamente, ya sea en los procesos mixtos o en los procesos este, inquisitivos, el fiscal debía promover la acción. Debía llevar adelante aquellas acciones que entendía, eh, que debía llevar a cabo las acciones penales y debía llevar a cabo las investigaciones correctas. Hoy no, hoy si bien lo tiene que hacer Hoy tiene la posibilidad de disponer de la acción Hoy tiene la posibilidad de seleccionar los casos eh, Tengamos en cuenta que esta selección de casos Obviamente no es arbitraria No es que el fiscal se le va a ocurrir o no Disponer de determinada acción ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero explicar es que si bien nos encontramos hasta un nuevo orden fiscal Existe en el mismo código mismo código, nos da elementos, dentro de los llamados actos iniciales, elementos que le van a permitir al, al fiscal, de alguna manera, es reglamentar esa posibilidad que tiene el fiscal de disponer de la acción. Es decir, que no nos vamos a encontrar ante una decisión arbitraria, sino que por el contrario, el código se encarga de explicarnos cada uno de los casos en los cuales el fiscal va a poder disponer de la acción. Esto es algo realmente... Eh, muy importante porque, como bien lo dije, va a permitir una selección de casos y después me voy a explicar la importancia de esta posibilidad de disponer, de seleccionar casos y de afrontar aquellos casos que realmente vale la pena llevar a cabo. Ahora bien, como bien lo dije, esa decisión no va a ser arbitraria y tampoco se va a poner al principio de legalidad, simplemente lo que hace el Código es regular esta situación para que el fiscal pueda tener esos elementos y pueda, de alguna manera, optimizar recursos. Y me voy a referir a eso en un segundito a, a, a, Luego de explicar algunas circunstancias que tienen que ver con este código Ahora bien eh, El elemento más importante que, que, que impone este nuevo código procesal Y justamente tiene que ver con esta posibilidad de disponer de la acción de Esta posibilidad de seleccionar casos ¿Cuál es? Es justamente el famoso criterio de oportunidad Ahora bien el criterio de oportunidad lo que le va a permitir al fiscal es, ya sea en forma parcial o en forma total respecto de determinados casos, poder disponer de la acción, prescindir de la acción o llevar a cabo aquellas investigaciones preparatorias que así lo crea conveniente. Pero, yendo al caso concreto, me parece interesante que ustedes sepan cuáles son hoy las, las reglas que, que tiene el Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén en cuanto a la aplicación del criterio de oportunidad.